Corazonistas es un proyecto que nace a través de una comisión del, de la parte curatorial del, del festival. Entonces ellos nos llegan con una propuesta de que querían trabajar justo en este tiempo en espacios públicos de hacer intervenciones en sitios específicos. ¿no? En ese sentido ellos nos dan la oportunidad de escoger diferentes lugares y yo escojo este lugar eh, sobre todo por, la, por el aparato digamos, de la parada, ¿no? para poderlo después trabajar y hacer como un instrumento. Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Thank <laughs> you.